Se recuperando hace rato que no es, no lo no no no no a Solo quiere calentura Dice cualquier cosa que se demora Y pasan las horas Mírame aquí esperando Que te invito toda Y lo que me enamora que Favorito Tu color Favorito Por favor No me ven visto Que te he visto En eh, no. un La seducida sí. está provocando Cuando se suelta Que la cola descontrola Hay que dejar Pita para ella solo y como dice la rumba empieza después de los dos ¿Ah? Le gusta el suave, se dice. Moderadamente para los calientes. Quieren estos no te hagas loca. Aviso de tsunami dependiente Del mes comiendo te, te, conmigo, te lleva a la... y Cada cuarto de su rumbo. Viajando en humo siempre el cuarto yo lo anulo Se tiran fotos con el hip y con el rulo. A un